Muy buenas amigo instalador del aire acondicionado, aquí Camilo Sebastián con otro video de valor y hoy para hacer una actualización de cómo estamos trabajando a día de hoy 2020 con... Eh, estamos 17 de julio del 2020 con todo lo que es el aire acondicionado, el, la crisis mundial del virus y cómo es posible seguir trabajando sin problemas gracias al soporte de internet. Voy a pasar a, a compartirles pantalla para, eh, bueno, un poco que puedan ver cómo estamos trabajando. Miren, les voy a compartir lo siguiente. Estamos trabajando acá con una campaña en Facebook e Instagram para obtener nuevos clientes que va eh, desde el mes de mediados, del mes de mayo, hasta eh, ahora mismo que estamos mediados del mes de julio. ¿Cuáles son los resultados? Miren, aquí pueden ver. Tenemos en esta campaña 80, 177 y 421 clientes que han pedido por nosotros, lo que hace un total de 678 personas que han visto un anuncio como este que les muestro aquí. Aquí ven un anuncio en donde se hace una oferta por, por un aire acondicionado con una serie de fotos en donde la persona puede ver mi oferta de valor y cómo le va a quedar en un slide de fotos. Esto no tiene ninguna complicación a hacerlo, es muy fácil, simplemente son, son fotos. Entonces, esta persona cuando ve este anuncio en redes sociales, hace clic y completa sus datos eh, solicitándome el presupuesto. Entonces, me aparece aquí en esta base de datos 80, 177 clientes, 421 que hacen un total de 678 personas en dos meses que me piden para hacer la instalación efectiva, para hacer el presupuesto. Inmediatamente que yo recibo estos datos, lo que hago yo es enviarles un presupuesto como este que les muestro aquí. Perfecto. ¿no? Aquí lo pueden ver. Es el típico presupuesto con fecha aquí, 17 de julio del 2020. Con un aparato X, con instalación, se ha hecho la visita, se ha constatado que tiene un importe añadido extra sobre lo que es el importe base. Y una vez que tenemos el presupuesto hecho, se lo enviamos al correo electrónico y además también se lo envío al eh, WhatsApp. ¿Vale? Entonces, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, en el WhatsApp con este cliente, Juan Antonio, Aquí Juan Antonio, aquí ven hola Juan Antonio, Con día de hoy le he enviado el presupuesto que les acabo de mostrar recién por un aparato de Akin. la persona eh, lo ha visto, acá me pone ok, perfecto, sin problemas y ya tirar para adelante con el presupuesto, me lo confirma con un audio. O sea, trabajar con WhatsApp agiliza muchísimo todos estos procesos, me da eh, todos los datos para la factura y ya me da el ok para ir a instalar eh, a partir de esta tarde o mañana. Por lo tanto, estamos eh, viviendo una de las crisis más importantes de los últimos 100 o 200 o 300 años, no sé. Y aquí, gracias a, a poder publicar nuestro anuncio en internet, un anuncio como este, muy sencillo, que lo pueden ver en Facebook y en Instagram, los clientes pueden hacer clic y pedirme directamente a mí, que aquí lo estamos viendo. Yo le puedo aquí dar, mira, por ejemplo, le puedo dar download, Aquí que es bajarse, por ejemplo, esta lista. Entonces, el sistema lo que hace es mostrarme aquí, descargar en un archivo Excel, todas estas personas con las que yo luego las cargo al WhatsApp y les envío los presupuestos. Mira, aquí está, ¿ves? Perfecto. Aquí Facebook e Instagram me, me pasa la lista y acá tengo toda la lista con las personas que se han apuntado. Por lo tanto, trabajar con internet es fundamental para tener un flujo constante de clientes que estén entrando a tu negocio y que puedas tener salud en tu facturación y nivel de ventas. Importantísimo. Este video está actualizado. Espero que lo vean los compañeros del aire acondicionado. Pueden aplicar este sistema y si tienen dudas, me lo consulten. También les quería mostrar a nivel de WhatsApp acá, por ejemplo, yo voy cargando a, A, no, A, punto. Y todo lo que es WhatsApp aquí, lo voy cargando aire acondicionado. Pueden ver aquí que pongo la A, punto, aire acondicionado. Significa que son todos estos clientes que yo voy cargando y les voy enviando la oferta de valor, ¿no? La financiación, las fotos. Es decir, trabajar con el WhatsApp es una verdadera maravilla porque agiliza y es una máquina de cerrar ventas todos los días sin necesidad si quiere de ir. Al cliente. Antes tenías que hacer visita, ahora los clientes te mandan un video y ya con esto tú lo puedes valorar, cerrar, enviar un presupuesto cerrado y la gente, y los clientes encantados, porque en menos de 12 horas ya estás presente eh, haciendo el trabajo en, de, en el domicilio. Nada más, espero que este video eh, les haya servido, les haya sido de valor para poder trabajar, para poder entender cómo funciona esto de eh, obtener los clientes de las redes sociales. Yo espero seguirles ayudando con este tipo de vídeos y cualquier duda, pues, me ponen en los comentarios. Nada más, muchas gracias y será hasta el próximo vídeo.